Muy buenas a todos y todas, os presentamos una edición más del arte de cuidarte Hoy os vamos a enseñar a hacer un exfoliante corporal con muy poquitos ingredientes No os olvidéis de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Para ello vamos a necesitar solo tres ingredientes Por un lado, azúcar moreno, aceite de oliva y aceite de coco Si no tenéis aceite de coco podéis utilizar cualquier aceite de ducha normal Y un tarro en donde mezclar bien todo lo primero que haremos será echar el azúcar. En este caso le voy a añadir 7 cucharadas soperas para llenar 3 cuartos de mi frasco. Podéis echarlo en función del frasco que vayáis a utilizar. Lo siguiente que haremos será añadir nuestro aceite de coco. Como el aceite de coco puro es sólido, vamos a tener que calentarlo 50 segundos al microondas. Así que echaremos 3 cucharadas soperas en un vaso y lo calentamos al microondas. Una vez calentado, lo echamos en nuestro frasco. Le añadimos dos cucharadas soperas de aceite y removemos todo para que quede bien mezclado. Pues este sería el resultado de nuestro exfoliante corporal y nos debe de quedar con esta textura. Lo podéis usar en la ducha ya que siempre hay que aclararse después de utilizarlo. Es perfecto para dejar la piel suave e hidratada. No os olvidéis de guardarlo en un recipiente con tapa. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y que nos sigáis en nuestro Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.